Comparamos el crecimiento interno de este año, vemos que ha crecido en 7.2%. Ahora si comparamos este 7.2 con este 4.6% del año pasado, desde ningún punto de vista podemos decir que estamos en desaceleración. Bolivia no está en desaceleración. Si bien existió un crecimiento del 3.3% del producto interno bruto, otros sectores crecieron por encima de este porcentaje. Es el caso del agropecuario, que registró 8,6%, la construcción 7,2%, la industria 5,6%, transporte 5,4%, comercio 5,2%, otros servicios 4,4% y los servicios financieros 4,3%. Vale decir que todo el sector generador de empleo, toda la demanda interna que tiene el, el, el, el, el PIB, está creciendo encima de, de, de, del, del 4%. Entonces, no podríamos hablar de desaceleración cuando todos nuestros sectores están creciendo encima del 4%.